Hola, buenas tardes a todos. Soy Natalia Cobo Gómez, residente de segundo año del Hospital Universitario Virgen de Balme de Sevilla. Os vengo a hablar de la eficacia de un programa de rehabilitación cardíaca tras realizar una intervención coronaria percutánea en nuestros pacientes. Como sabéis todos, la rehabilitación cardíaca constituye una parte principal del programa de prevención secundaria en pacientes con enfermedad coronaria. La mayoría de los estudios hasta ahora publicados incluyen fundamentalmente a pacientes remitidos tras sufrir un infarto agudo de miocardio, estando otros grupos como aquellos con angina estable, angina inestable o enfermedad valvular menos representada en estos. Pues bien, el objetivo de nuestro estudio es evaluar la eficacia de estos programas sobre la mortalidad total, la mortalidad de causa cardíaca, la restenosis y el infarto recurrente en todo paciente independientemente del tipo de indicación tras someterse a una intervención coronaria percutánea. Eh, nuestro estudio consiste en un estudio de cohortes prospectivas con un seguimiento a dos años, incluidos los pacientes desde marzo de 2004 hasta noviembre de 2011. Tras ser sometido a una intervención coronaria percutánea a los pacientes se les divide en dos grupos según la realización o no de este programa. La mayoría de nuestros pacientes, incluidos, son hombres menores de 75 años cuya indicación principal para la coronariografía es haber sufrido un infarto agudo de miocardio en los cuales la función sistólica está conservada. Tras el periodo de seguimiento de dos años obtenemos que se produce una reducción significativa de la mortalidad, tanto global como cardíaca en nuestros pacientes siendo la mortalidad de causa cardíaca cuatro veces menor en el grupo de rehabilitados que en el grupo de no rehabilitados y la de la mortalidad global hasta nueve veces menor a su vez también se asocia con una reducción no significativa en el número de reinfartos y reingresos por lo tanto concluimos que el programa de rehabilitación cardíaca debe ser considerado una estrategia primordial de prevención secundaria en todos los pacientes con enfermedad arterial coronaria, independientemente de la indicación de la revascularización. Por lo tanto, un esfuerzo de todo cardiólogo remitir a este tipo de pacientes a estos programas.